Uno, dos, vamos a ver, dame gallitas Ay, saque rico ¡Pato! ¡Ah! ¡No! ¡No, que yo voy a comer! ¡No, no, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! voy! te he dicho que no peleemos Porque pelear es malo, ¿no? Tenemos que pendo como hermanos La vida es para disfrutarla. La vida es para ¡Ay, ¡Ah, me caigo! ¿De qué te ríes, tonta? ¿De qué te ríes? ¿Por qué te burlas de mí ¿De qué te ríes? Que a mí me duele Me duele ¡Yo lo atrapo. Vamos, uno, dos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué linda la playa! ¡Te dije que no pelearas conmigo! ¡Te dije que no! Lo mamá, por favor, que, que yo te quiero con todo mi corazón, pero no, no tienes que tirarme el agua, en serio, por favor. Mira, mira, como nada. Uy, uy, uy, pero no lo hagas. Que si no... ¡Ay, tú como siempre, siento tus tonterías! A ver, ya mátame, ¿Qué? eh. Ya mátame. Oh. Estoy muerto. Estoy más limpio que nunca. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Que yo estoy disfrutando de la playa y ustedes qué tal, cómo están? Mira qué bonito mis cachetes, qué bonito mis cauchetes Tú me trajiste aquí Ahora tú, tú te quedas ahí grabándome y mirándome Esta silla es mía Yo vivo aquí Me pertenece, ¿ok? De, de, de, de, sí Yo tengo mi propio Ferrari privado Yo tengo mi Tortuga Bari Porque es un Ferrari Tortuga Ferrari Tortuga te, Tortuga Bari <risa> Pero qué haces, que yo soy el más guapo del universo que tú qué te estás creyendo? ¿Qué, que, qué, qué? Que, que, Mira, que yo te digo, cuando algo me pertenece, algo me pertenece. Si yo estoy aquí, ¿qué haces? Si yo estoy aquí sentado, es mí. Sí, yo, yo, yo, yo, yo, yo camino así con dos pies, porque es que ustedes los humanos no saben caminar. Entonces, yo tengo que enseñarles a caminar, porque si yo no sé caminar, ¿quién les va a enseñar a ustedes? ¿eh? Que ustedes caminan todo feo. Mírenme a mí, soy un baby. Ay, otra vez tú. ¿Ya me vas a disparar? A ver, dale, dispara. ¡Dispara! Bang, bang.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 A mí no me da, que, que no me da miedo Que no, que no alejate, alejate, alejate Y yo soy Star Wars Oye oh yeah. sí, Vamos a combatir el mal hermano Vamos a combatir el mal Nosotros somos ¡Somos los mejores del mundo! ¡Vamos! ¡A combatir el mal! ¡Ay, sí, qué rico! No me sueltes, por favor Que no me sueltes, por favor que... sí, sí, ¿Qué pasa? Sí, sí, déjame sí, dormir, no, déjame dormir No, que me voy a dormir. Vamos a la playa a curarte el alma, ¿qué pasa? y aquí estoy en mi nuevo coche Con mi novia, estamos aquí Dándonos un paseo, ¿qué, qué pasa? Que, que soy celoso, ¿eh? que a mi novia nadie lo me... ¿Qué pasa? Oh. No me gusta el pastel Que ya te lo dije Que no me gusta Mira, ¿se nota mi cara? ¿Se nota? Que no me gusta, que no me gusta eso ¿Por qué le ponen brócoli? ¿Que por qué le ponen brócoli a mi pastel? Que te voy a morder, que te va a morder? Yo soy guapo, que yo soy guapo ¿Que no? ¿Que, que sí? No, que no soy guapo, que, que sí ¿Que, ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no? Que tú eres mi reflejo, que tienes que ser guapo como yo Que, que sí, que yo soy guapo Ay, mira, mira, mira, lindo Patroncito, por favor, no toques el fuego No toques el fuego No toques el fuego, que me preocupo No, no, no, no no toques el fuego, no toques el fuego que te vas a quemar. Me no están teniendo casquillas, pero me gusta. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, que soy un pajarito, eh. No vuelo, pero soy un pajarito. <risa> ¿Qué me fue bajando? ¿Qué me Ya me falta poco Ya me falta poco Ya ya voy llegando, mami, ya voy llegando, mami Espérame Uno, Dos Y falta el último El último escalón El último escalón El último, el último. No, no, no. ¡No!